¿qué tal? Soy Xavi Luque. bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Bueno, visteis que subí el último vídeo, titulado Último Vídeo, pero era el último vídeo del año. Y lo que no sabía es que podía ser el último vídeo de mi canal. Bueno, me han quitado la monetización de, de los vídeos, no cobraré absolutamente nada por lo que estáis viendo. Y... y bueno, esto no puede ser así, dado que... Esto me lleva mucho trabajo, horas... Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, bueno, la opción... He hecho una encuesta, donde de momento va ganando el que sea un poco paciente. No lo soy, y por este motivo, porque quiero seguir subiendo contenido, quiero estar al día con, sobre todo con Eurovisión, estamos en plena temporada, así que no puedo dejarlo pasar. Quiero, quiero seguir haciéndolo, entonces abro un nuevo canal... Xavi Looker Reactions Bueno eh, Voy a seguir ahí subiendo Todo el contenido que, que, que Va a ir sucediendo durante estos meses Voy a resubir contenido de este canal Cosas que no se pueden perder Como la actuación de Chanel o las actuaciones Que grabé en Turín Reacciones acordes a, a este año Que ya había hecho Como son las del Est la Ol, Las del Benidorm Fest Bueno, mucho contenido que no quiero Que se quede... ...en el aire o que se pierda... ...y si voy a empezar por allí... ...a la espera... ...de, de que vuelvan a monetizarme... ...mi canal este... ...pues... ...de momento voy a seguir... ...haciéndolo con, con el otro... ...para... Para seguir, ...para seguir con vosotros... ...porque bueno, me gusta mucho hablar de Eurovisión... ...me gusta... ...tener feedback con vosotros... ...con los comentarios... ...poder hablar con vosotros también... ...muchos me escribís por mis redes sociales... A veces no tengo tiempo, pero siempre os escribo y os respondo. Lo cual quiero dar muchas gracias porque tengo los suscriptores súper fieles. Los mejores, sin duda. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Eh, os dejo el link del nuevo canal. Es Xavi Reactions. Y nada, daros las gracias inmensamente por el apoyo que me habéis dado en este canal. Volveré, no lo sé, porque como veis, YouTube lleva su tiempo y no tengo seguro de que esto vuelva a monetizarse entonces vamos a tirar por esta banda vamos a seguir aquí en Youtube pero con un nuevo canal una nueva andadura la cual me ha costado mucho espero que me lo pongáis un poco más fácil y os suscribáis todos al otro canal y sigáis viendo los vídeos porque así también iré creciendo y seguiré, seguiré ahí con vosotros os dejo el link del nuevo canal con el nuevo vídeo también con la explicación allí en ese canal y lo dicho, espero que compartáis el canal, que os suscribáis, que le deis like y que tenga un poquito de repercusión porque cuanto antes consiga los mil suscriptores, antes puede empezar a cobrar las 4000 horas de visitas y bueno, miles de requerimientos que, que, que necesita YouTube para, para poder monetizar con todo esto pues nada, daros las super super gracias sois los mejores ya lo he dicho unos suscriptores súper fieles y gente gente muy buena a la que ve el lado bueno de las cosas y con eso me quedo así que bueno nos vemos en el nuevo canal Xavi Lucky Reactions no olvidéis de suscribiros por favor os veo en el nuevo canal chao